Vale, Squad, lo que acaba de pasar, hace nada más ¿Qué, ¿Qué te haces, haces? que Arta está durmiendo? Vale, Guillermo, Arta está durmiendo Vamos a ver las cámaras Vale, Squad, hace 20 segundos me acaba de llegar una alerta de que hay movimiento fuera de casa Y mirad lo que hemos visto, porque vais a flipar ¿Ves este coche que se ha parado aquí delante? ¡Venga, sí, de claro. ¿Qué, ¿Qué se hace? ¿Qué es eso? ¡Eso este es un cuerpo! ¿Qué va a ser un cuerpo? Que no? sé, que es un cuerpo! ¡Que la acaba de tirar ahí! ¡Que la acaba de tirar ahí! ya ¿Qué? lo sé que la ha tirado! Vale, qué quieres hacer! Espera Vale, y se, y, se ha, y, se ha, y se ha parado como 3 metros más allá Se ha parado allí mismo Vale, vais, Esta es la cámara que tenemos arriba del edificio Donde podemos ver toda la parte de la carretera Hemos visto este vídeo hace 20 segundos, chicos Y sigue ahí el maldito coche Y no sabemos si es un cuerpo o ¿Cómo qué ¿Cómo que no lo sabemos? ¡Claro que es un cuerpo! ¿Qué te crees que va a tirar a las tres malditas pues yo de la mañana? Pues yo qué sé de cambio? yo qué sé No soy adivino Pues yo ¿Vas? sí, yo sí, por supuesto que es un cuerpo Está vuelto en sábanas ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Qué hacemos? Pues no lo sé, pero te aseguro yo una cosa Yo, con ese tío ahí, no salgo de casa Mira, ya está, por, lo, por otra cámara, por otra cámara vamos a ver pues otras imágenes, a ver si le podemos pero, ver la cara al tío, Y identificamos lo que sí, lo Que sí, que sí, que tenemos una cámara que está enfrente de la puerta y podríamos por ver eso, todo esto, Pero esa cámara solo la tiene Arta. ¿qué hacemos? Lo despertamos y no, que no No, lo no, no, no, no, Harta, harta no se le puede despertar, ¿pero tú sabes lo que está pasando? ¿Qué ¡Claro que es lo que está pasando! Ya, muerto. ya lo sé, que ya se propuso que una pista a... eso Que no, que no va a volver Ari Que no le puedes despertar a Arta eh, vale, pero que el coche sigue ahí parado vale, Y tú imagínate que, que, que no hay un muerto ahí vale, Pues vamos a despertar a Arta es que por qué todo nos tiene que salir tan mal por, por eso vamos a despertarle, que esto es serio, Becario Esto es serio, ya no hay ninguna tontería Vamos a despertarlo va? ¿Ah? Ostras, no puede ser que seas tan cagado con estas cosas No, cagao, no Cagao, sí, Becario no, cagado. ¿Vale, tío, no sí. Por eso, igual soy un cagado Porque no quiero morir, la verdad, no lo quiero ¿Y qué hacemos? Nos vamos a dormir tranquilos que a lo mejor está que, que me da igual que está ahí, pues vamos a despertarle. Vale, que os puse las cámaras. Pero no lo despiertas diciendo hay un cadáver, lo despiertas y después pues se lo digo Ah, no, le digo, buenas noches, harta, después de despertar. Claro que se tiene que despertar. Que pareces tonto, ¿Ah? tonto. Tonto. tonto, tú lo que pareces un sí. Madre mía, un es ¿Seguro? seguro que viene por mi culpa. Seguro que viene por ¿Qué mi culpa. Ayuda aquí. ¡Ayuda! Aquí ayuda. Ay, voy venía ya. Ay, ya te, te, no, te ¡Que no, que esto se lo va de, estás de manos. manos! ¡Voy a llamar ahora mismo! Ayuda, ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No tengo batería! qué hago no, tengo batería ya! No. Ah. ¡Vamos a despertar a Arta ya! ¡Déjate ya de tonterías, ni policía, ni nada! Vamos a despertarlo y vamos a solucionarlo a vosotros. Vale, despiértalo, va. va. Seguro, ¿eh? No. Yo no estoy seguro de nada. Vale, lo despierto, lo despierto, eh. No, yo no estoy seguro de nada. Haz lo que quieras. Vale. Cómo lo decimos, pues con, con mucho tacto, mucho tacto. yo ¿Vale? no tengo tanto Harta, harta, harta, harta, hay un maldito cuerpo en la puerta Ar, Harta, no digas ¿Qué quieres que le diga? Despierta, o no? qué buenos días. Harta, va, despierta, va. ¿Qué retira. hace loco? Vaya, despierta, qué es importante. ¿Quién? No me chilles Arta, que es importante, va Va, Vale, harta, vale Despiértate harta, harta, Arta, ar. ar. Arta, en serio vale, ar. tío, es, tío, escú... no Escúchame, estamos, ¿Sabes, sabes que no te lo pediría Si no fuera muy importante Necesito el código de acceso de las cámaras Lo necesito ya, Arta, harta, ar. el código El código, el código El código, el código, el código El código de acceso Que hay una persona afuera Encapuchada, que acaban de tirar un cuerpo Delante de nuestra casa, Arta que acaba de venir un tío encapuchado, se ha bajado el coche y ha tirado a una persona contra una piedra Ay, te voy a decir una cosa, bro ¡Arta! ¡Por favor! ¡Por favor! De, ¡Despiértate! Ari, ¡Para, para! ¡Me te despiertes! ¡Que te despiertes! ¡Despiértate! ¡Necesito el código! El, ¡El código! El el código, el código este el ¡Dime el código! ¡Dime el código, por favor! Ari, ¡Dime el código! Mira, me mira, por favor ¡Dime el código, dime el código, dime el código, dime el código! ¡Dime el código! ¡Y ya! ¡El código! Alguien me puede decir qué eso está pasando y por qué me habéis despertado. Por lo sí. que te hemos dicho hasta que acaba de venir un coche, se ha parado delante de casa, ha cogido un cuerpo, la ha tirado al suelo y ahora sigue. El, el móvil, ahí. el móvil, el sí, móvil, su su coche, móvil, móvil, cámara, móvil el móvil. Es ¿Dónde está el móvil? ¿Dónde, ¿Dónde está el móvil? ¿El móvil? ¿El móvil? Desbloquéalo. Para bro, para en plan, estás en plan, Hoy sí, ha venido un encapuchado, no sé qué ¿Qué quieres tío? ¿Qué, ¿El código de qué? ¿Qué? Mira, ¿qué mira vamos, a vamos a hacer una cosa, abrenos el móvil, nos ponen las cámaras de seguridad, te lo enseñamos Y si no nos crees, sigue durmiendo Mira las o sea, ¿qué es serio esto Arta, es serio, el coche ese sigue parado delante de nuestra casa Mira Un encapuchado que ha tirado un cuerpo Mira las cámaras por favor. Arta, que miren las cámaras mira, ¡Que miren las cámaras! ¡Por favor! Va, reacciona! ¡Reacciona! Ay, a ver, ¿Qué cámaras queréis que ¡Pues la de, la, de la frente de la, la puerta! ¡La tenemos en la puerta! ¡Ahí se va a ver todo! Escúchame, tío te, te vas a, a arrepentir... Cámaras, te te sí, vas a arrepentir de, de tener esta actitud ¿Qué? ¡Es el tío! Es el tío. Es el tío. ¿Qué ¡Es el tío! ¡Es el tío! ¡Es el tío! ¡Es el tío! ¡Es el tío! ¡Es el tío! ¡Es el tío! ¡Es el tío! ¡¿Qué hacemos?! ¡¿Qué hacemos?! ¿Qué hacemos? Vamos, chicos, mira, vamos. Venga, venga, silencio, silencio, silencio, mira. Lo primero, vamos a hacer esto. te marcado la ¿Qué ha la boca. ¿Qué ha marcado la maldita, matado la maldita la coño acaba de picar? Pues la boca, macho, que estoy entrando en las pie, cámaras. Pero en realidad, realmente... <ríe> ¿qué.? Está vale, ya. Vale, ya. ¿Qué la arma? ¿Qué está subiendo? Vale, ya. ¿Qué está me, ¿Qué me... ¡Que me la no, no, no, no, no Mira, hola, hola, hola Mira, se han encendido Ocho incendios, ¿cómo que ocho incendios? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que incendio? Más que mirad, es que no me deja, ha empezado a parpadear afuera Me ha saltado todo Es que estoy poniendo la contraseña ¿Sabes lo que ha sido eso, no? ¿Sabes lo que ha sido eso? Que nos han pinchado, ¿no? ¿Qué es eso? Forzada No sé qué forzada No sé qué es forzada Zonas excluidas ¿Cómo que incluidas? ¿Qué están dando? Excluidas están... salón, en plan, donde estamos nosotros. ¿Cómo? ¿Que, que no se han entendido salón? Vale, vale, vale. <fí> vale, acabo de apagar justamente la arma, pero no estoy entendiendo absolutamente nada, chicos. ¿Qué, ¿Qué, ¿qué es la ¿Qué es la cámara Es que la cámara de la entrada. De la puerta de la entrada. Parece mentira, media hora intentando de decir que tienes un maldito cuerpo en la puerta de casa. ¿Qué dices, tío? Cuando lo vea por el mismo, entonces sí, ya. Sí, ya, ya, fui para ya. ¿El coche rojo? ver vale, sí, el coche que está ahí fuera Mira, mira el tío, mira, mira el tío ¿Qué es esto? Encapuchado, va sé, un tío encapuchado Y mira lo que saca del coche ahora No se ve prácticamente nada Vale Vale, ahí ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira eso! ¡Mira! ¡Mira cómo lo tira! Ol, lol ¿Tú lol. No crees que ha tirado la basura lol, ahí? lol lol lol Vale, pues este coche, este coche sigue ahí parado Vale, escúchame, vale mira, Está mira, justo mira. ahí Sí, ahora Se ve Vale, avanza... Vale, y se para No, sí. claro, no, pues, se para, se para Se ha se se se se se vale, que se para fuera, pues, Que está ahí fuera, que está ahí fuera Vale, o sea, que está ahí fuera Sí, sí, mira, sí, porque de La otra cámara lo he podido ver porque se Por empuja eso, en esa zona yo, yo tenía clarísimo que aquí llamará a la policía La llamo ya, ¿no? ¿Qué llamará la policía? Claro, que sí. calma, calma Calma, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Vale, ¿Cómo Vale, chicos, acabo de hacer una captura y oye, lo que es eso, tío, es que... ¡Asumente! ¡Uf, pues Es que esto son las piernas esto es la cabeza. Escúchame, es que tiene todo el sentido del mundo, o sea, es que esto sea la maldita cabeza. Tanto sentido como que el tío está ahí fuera, igual nos quiere matar a todos. Pues, ¿Y por qué se queda ahí? ¿Por qué deja un cadáver ahí y se queda? porque o sea, ¿por Me qué? está diciendo que está Está, que está también, ahí, como... te lo he dicho 20 ah, veces y ya. Esto, está y, ahí esto, fuera. ¿Y esto hace cuánto ha pasado? Pues hace como 6 minutos que no te despiertas. Pero el coche sigue ahí. Que sigue ahí. El tío dentro... Y como si nada Vale, chicos, no sé si sería buena idea salir, pero real No sé, pero que este tío acaba de matar a alguien No se sé, hoy el pero, cadáver Vale, no es un cadáver muy grande, ¿eh? No es un cadáver muy grande, no sé No sé por qué está tapado Sí, es un cadáver de un niño, Arta sí, un Pues sí Vale, chicos, a ver Lola ¿Hola? Escucha, coche. ¿Hola? No, no, es que estoy vale. viendo la cosa esta vosotros, por favor, yo no quiero ir Escúchame, escúchame, estoy viendo la cosa esta ¿eh? yo, no, yo no quiero ir Hermanos, quiero ir. Hermano, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que, mira, bro, mira, ¿qué es eso? En blanque está ahí eso es un cuerpo, Arta, ¿no lo ¿no ves? Que eso de ahí son las cabezas y eso las piernas No, esto no está entiendo absolutamente nada ¿Pero ¿Cómo va a ser un cuerpo, tío? Que creo ¿Qué que es sí, un que cuerpo, que ¡Sí, claro que es un cuerpo Lo que no entiendo es por qué este tío sigue aquí debajo de nuestra casa pero Tenemos un cadáver en la puerta de casa, ¿Qué ¿Qué de puerta de casa? No, chicos, no sé, pero estoy ahora La verdad es que un poco he dicho que espera Vale, a ver, Alberto, vale, vamos a bajar Estoy seguro, Arta, de que nos no, cuidado, nos eh. No sé, no sé pero... Ya, vale, Alberto escúchame, graba absolutamente todo, ¿vale? ¿eh? Ah, graba absolutamente no todo porque es que esto, esto, esto, esto, esto, sí que puede ser muy raro y, y, y, y esto va, y puede ir a la policía vale. ¿Qué se ahí sin cuchillo, sin nada? Y si, si vamos directamente a la policía y ya está, ni salimos Claro, ¿qué te van a, este a creer? ¿Qué terminarla. han tirado? ¿Qué, bro, ¿qué te van a creer? ¿Qué te van a creer? ¿Qué han tirado? un. Pues sí, lo, ¡Lo no tengo grabado, lo <gabas> tengo grabado, alta vale, Es que está un mal rollo, tío Vale, mal rollo, macho Es que yo desde aquí, tío, parece. Es que parece. No parece, que lo es, que lo es, Arta, lo es. No, Arta, no, no deberíamos ver esto, ni tú, ni yo, ni nadie. A ver, escúchame, que tú dices a Martín, escúchame que no pase. Venir, estoy escuchando el coche. Shh, que sí, que está aquí abajo, que te estoy diciendo. Vamos a ponernos aquí. De aquí no nos va a ver, ¿no? Aquí no nos sé, va no sé, si a ver. depende, si está mirando cara, por aquí. Callaros, callaros, callaros, ¿lo escucháis? Está el coche. Sí. sí, está en marcha, ya os he dado, Alberto Alberto, Alberto, cuidado, eh, pero cuidado, Hoy tengo un arma. Vale, vale, ¿y eso qué es, tío? Es que, vale, espera, lo voy a grabar. Vamos no, a no encontrar esto y la verdad es que no hace ningún tipo de gracia. O sea, no sé qué cojones es eso, tío, pero parece, pero parece una maldita persona. Y ahí no, dentro no, alguien, no. No puedo, maldita pillar la matrícula tío No sé, pues no lo sé pues si es luz, lo lo imposible No voy a ir delante del coche Yo te lo digo Es que no ah, Es que vamos no me a llega caer, llega nos vamos a caer Es que si me pongo más, es que, es que parece como que Yo qué sé, es que no se ve si hay alguien Es que no, es que parece, es que no se ve si que si hay, no, no, eh, Es un cristal es que no tintado, ve. harta. El problema es que si te somas más ¿Hola? te va a ver Es que por qué ha malditamente Sonado la alarma tío, es que no no si no está en el coche y está dentro de casa, no si no ves a nadie, es que puede ser. ¿Y si está aquí, no puede, puede ser. No es, puede ser, no lo no es! tenemos que ir abajo a esos conjuntos, ¿no? No, pero él acaba de pasar por delante un cadáver y no ha hecho nada. No, no, no sé si eso es un canal, pero... Y los sí, pies, y la cabeza, y las rodillas, y Escúchame, Alberto, Rato. vamos para abajo que coger algo, ¿no? Una piedra, un, un, cogemos, no, no, un sí, tronco yo, yo cojo una piedra, yo cojo una piedra Voy que coger algo, tío, coger algo, porque no hace no, nada Vale, vale tío Yo no cojo nada, yo soy arte Marcias, así que me pego así le, le tiro piedras, ¿qué hago? Coge piedras, vale La verdad es que esto no me hace absolutamente nada, la hacemos Vale, ¿qué hacemos, Arta? Vas tú primero y después que yo entras ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Hola No grites ¿Hola? ¿Qué te qué? ¿Qué te qué piensas? ¡Cállate! Está ahí no coche, está ahí. No, muchas. A ver, a ver, a ver. a la cámara, Alberto. Mira, mira, mira. uy! ¡Uy, uy, uy, Es casi como la atropella. Casi atropellando, sea lo que sea. ¿Qué tú crees que está vivo? Escuchame, está justamente el coche ahí, tío. Está justamente el coche ahí, tío. Lo que pasa es que no veo si está o no está, tío. ¿Cómo no vas a verlo, harta? No es tan difícil, es por el cristal. Escuchalo, la matrícula por si acaso. Porque. La es que no hace nada de gracia esto. Escúchame, ¿salimos o no salimos? Yo sí, yo quiero salir. Yo quiero salir. Yo la cabeza. ¿Quién sea y qué hay ahí? Por favor. Que puedes llegar y harta, por favor. No, no, Harta, harta, harta, no. ¿Qué tienes a Martín? ¿Que te queda Martina? Estamos todos. ¿Qué estamos todos al máximo? Bueno, pues ya lo veremos mañana. Y llamamos a la policía. Y si no, lo vemos en media hora con ellos. Voy a grabar todo esto en el momento. Te graban. Ahí ¿Y qué seguimos con la cámara? A lo mejor se vuelve agresivo con la cámara. Baja la cámara, Obviamente me a a ver si hay alguien. Vale, cuidado. cuidado Vale, a no hay nadie, Vamos a acercarnos al coche. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, vale esto no hace ni un, un problema, este es no? uh, vale, tío, es un zapato, tío, es una persona Vale, escúchame, vale, escúchame Vale, tengo una matrícula de coche ¿La tienes? Sí, tengo la matrícula de coche La, la, la, la he podido alargar, eh Vale, escúchame, escúchame. esto no tiene ni parte. vale Escúchame que yo grabé esto, por favor, perdón Vale, vale, escúchame. Vale, esto no me hace absolutamente nada gracia, eh Porque es que eso parece una maldita de persona, de verdad ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Hola, ¿hay alguien ahí? Vale, real no una almacenada de gracia ahora. Acércate y un poco la, la manta Pero esta almacenada no de gracia, ¿eh? Yo te he dicho que es un niño, ¡Mira! ¡Mira! Eso, eso parecen unos pies, ¿eh? Ahí me está cogiendo la al encima Eso, eso, eso parecen unos parece pies, es que ¿eh? no quiero tocar esto ¿En serio? ¿Va a asco tocando? Pero, qué asco no! ¡Que puede ser un cadáver! Pero, ¿qué hacemos? ¿Por favor, se llamar a alguien o algo? Es que me da muy mal rollo, ¿verdad? Ya. O llamamos a la policía o, o le quitamos un poco la manta y, y vemos que hay.. Father, tío, nada, un rabia, ¿no? Y a mí, ¿Qué ido, tú. No, no tú, becario! Escucha, mira. Sabemos no. que es un niño. O sea, porque es muy pequeño. Pero la es que no hace un niño nada una niña, pero un adulto no puede ser. No hace nada la serie. Es que mira, luego ahí está la cabeza, ahí el cuerpo y ahí están las piernas, las rodillas, los pies. Que... Tío, vamos. Quita un poco la manta, Arta. Ay no, tío, es que está mal, chaval. De haberlo tirado. Como si fuera un saco de. Vamos a hacer una cosa: si lo abrimos entre los tres a la vez. Ya me está la cabeza chicos. Pero he visto, pero he visto, pero he visto, pero he visto. Tenemos un serio problema. Vale, tenemos un serio problema. Vale, máximo, es una Vale, no parece rara Yo no lo toco, yo no lo toco. A ver que esta ha dado un mal rollo de flipas. No, no, Vale, Vale, sí, para, para, sí, para, sí, para, sí, sí, sí, sí.